Estoy, voy suplicando, de rodillas y llorando, como se derrumbó todo, como todo fue cambiando. Me lo pasé muy bien cuando me creía rey, nunca me faltó absolutamente de nada, lo tenía todo, creía y jugué muy fuerte, hasta que un día te llega la mala suerte. Me lo habían dicho muchas veces, lo que viene fácil, fácil se irá. Y así fue, se fue acabando todo, y poco a poco me fue cubriendo el olor. Estoy hoy suplicando De rodillas y llorando Cómo se derrumbó todo Cómo todo fue cambiando Afortunadamente algo me quedó Tú estás cuando te necesito, nunca jamás dejaste de amarme, no lo entendí y nunca quise quedarme. Ahora es verdad que te necesito, no me atrevo a pedirte nada, estoy en la peor encrucijada. Te pido que me ayudes, mi amada. ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,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 Estoy en la peor encrucijada, te pido que me ayudes mi amada. Estoy hoy suplicando, de rodillas y llorando, cómo se derrumbó todo, cómo todo fue cambiando. Estoy hoy suplicando de rodillas y llorando, cómo se derrumbó todo, cómo todo fue cambiando, cómo todo fue cambiando, cómo todo fue cambiando.